Debería arrancar ahora. La pantalla se quedando sin sí, circulitos. Y pareciera que todavía no ha iniciado. Pero la última vez. Ya iba en el minuto 20. En el segundo 20. Ya me empezó empezado hace rato. Y yo estaba así como que mirando para otro lado. Ajá. Arrancó. Ahora sí. ¿Ves mi segundo 13? Hola. Hola, hola, hola, hola. A ver si hay algún humano del otro lado de la pantalla que me confirme si eso suena estoy nervioso para empezar tal vez algún día eso se desaparezca ese es el día 3 el día 3 de esta secuencia de videos. que eran en honor a la postergación y a los postergadores a todas las personas que dejamos todo para mañana vamos a hacer un club de eso listo pero hoy en especial yo quería compartirles algo que tiene que ver con el viaje que yo hice es algo que me pasó y yo creo que a ti te puede gustar puede conectar con algún deseo, proyecto, alguna emoción en tu corazón. Y te lo cuento. Listo. Resulta, empezando de para atrás, yo empecé, como, yo tengo una formación como ingeniero electrónico, trabajé en eso como 10 años, en el mundo corporativo, no como 11. Y yo me programé para el 2017, arrancar un viaje de vuelta al mundo, hacer un proyecto. Me preparé muy no fue algo espontáneo y eh, de hecho yo hice un video de eso de, la, de mi primer año de vuelta al mundo si te gusta te dejo ahí el link para que lo mires luego al final y empecé a viajar por el mundo yo arranqué de Perú me fui a Corea del Sur y empecé a viajar por toda Asia, Japón, ta, ta, ta, bajé, bajé hasta Australia, volví a subir, hice Oriente del Medio, Tailandia, India, Nepal y resulta que en esta parte, en ese proceso empecé a llegar a comunidades, a pueblitos, donde hay personas de ahí, de esas zonas, que se parecen mucho a nuestros territorios latinoamericanos. Algunos se parecían como a los Andes, otros se parecían así como, como a la selva. Pero eso no fue lo curioso, sino que además las personas, nosotros siempre nos imaginamos el lado de Asia como que todos así chinitos, ¿no? Pues, sí. Pero no solo en el tono de piel se parecían, y en algunos rasgos, sino... En la cultura, cuando miraba sus tejidos, sus ropas, las personas de las zonas calientes se parecían a la gente del Amazonas latinoamericano. Eh, la parte de las partes altas de la montaña en los Himalayas, los tejidos de los gorritos que usaban parecían chullos. Y las geometrías, los colores, eran muy parecidos. A ver, no había una llama porque ya no hay llamas, pero habían cosas parecidas, ¿ves? Entonces era como que, oye, ¿eso se lo copiaron? Se lo copiaron de Perú, una cosa así, y... Y me llevaba a pensar eso. Paréntesis. ¿Saben que No sé cómo usar esta vaina. Porque supuestamente yo tengo compartido en el Zoom. Y, y aquí no está compartido el Zoom. Yo hice un ejercicio. Yo puse un background, un fondo así de esos virtuales del Zoom para hacer la diferencia. Yo no lo veo. Creo que eso no funciona. Alguien después me va a enseñar. ¿Listo? Me enseñó Voy a hacer la tarea de investigarlo. Listo, entonces volvamos al tema. Yo estaba por allá y todo eso se parecía mucho. Y empieza a conectar con la gente Y la gente es súper linda, súper amable Se parece a, a la gente latinoamericana del campo de los Andes Y en ese compartir eh, Resulta que tú, por casualidades Que es la gracia de viajar lento Te pasan cosas, conoces a alguien Terminas como que en su casa Imagínate, una señora que hace quesos Hace quesos Y terminas ayudando a hacer los quesos Como que ordenando la leche y todo Y acompañándose en todo el proceso del queso Y tú dices, oye, qué experienciota la que me tocó suerte todo Que yo ya he podido vivir esto, ¿sí? De esta manera Y así varias cosas Entonces, en paralelo Yo tengo una amiga Que conocí en el sector corporativo Y por casualidades de la vida Ella también había planificado hacer un viaje de vuelta al mundo Empezó en un momento diferente al mío eh, Por otra ruta pero en un punto en el viaje nos cruzamos y nos conocimos en persona ya como viajeros en Tailandia, de ahí pues seguimos cada uno de nuestras rutas y ya después de haber en los fines del viaje hablamos de esto, de esto, de esta de esta cosa de ir viajando, ir conectando con poblaciones locales que no están en las guías turísticas y viviendo experiencias que no están en las agencias de viajes y conectando de una manera que solo te pasa de esa manera y que de otra manera no te iba a pasar, ¿sí? Entonces se nos ocurrió, eh, de, las vivencias que, de las experiencias que tuvimos, por el ejemplo que te dije, de la señora que hace los quesos decir, señora, oiga, eso que haces está muy lindo, eso que usted hace está muy chévere, no le gustaría que armemos algo bonito, traemos a otras personas así visitantes y hace exactamente lo que hizo conmigo, no, no haga nada, nada diferente. Nada especial, no, ni lo planifique. Lo que usted ya hace, siga lo haciendo. Pero de eso usted, digamos que no cobra por la experiencia, pero cobra pues por las cosas que está enseñando, por el, los insumos y tiene unos ingresos extras. Y esto cogió forma y como que empezó a funcionar. Entonces, eh, en esa exploración resulta que en Latinoamérica nosotros estamos muy acostumbrados a conocer culturas, digamos de los incas, los chipchas, los mayas en el norte, los aztecas, eh, pero resulta que en este viaje hay un montón, un montón de comunidades, un montón de culturas, un resto así que tú no te llegas a imaginar, estamos muy metidos en las tres o cuatro que nos conocemos de Latinoamérica y las tres o cuatro que conocemos de nuestro país y punto. Y encontramos dos cosas interesantes para hacer ahí Uno, difundir, o sea, lo que encontramos fue conocimientos ancestrales Conocimientos que esas personas tienen Y que para ellos mismos es algo que hacen todos los días No, no es nada especial realmente para ellos hacer lo que hacen Pero para uno que vive en la ciudad, uno que hace lo mismo todos los días En la oficina, en el carro, en el tráfico y tal Y ver esto es como que wow y así un resto, conocimientos como tejidos, alfarería, trabajos en madera, trabajos con instrumentos locales, de comidas locales, festivales, temas de danzas, temas de ecología local, un montón de cosas que ellos no lo ven como algo valioso, ¿sabes? Ellos lo ven como normal, pero de afuera tú lo ves como, oye, eso está genial. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar armando una casa de adobe, y el adobe, eso fue en... Mianmar con la comunidad de itales entonces toca toca pisar el adobe, vamos, vamos, mezclarlo con la pajilla del arroz, y así se hacen los ladrillos de adobe. Entonces estábamos ahí, y lo hacen así normal, y yo estaba pues, re feliz, así como que qué bacanería esto, y así un montón de cosas. Ese construcimiento se viene perdiendo, se, se va quedando en el tiempo, porque llega la modernidad, y ellos, para esas personas, cuando ven la modernidad, pues ver la modernidad es carretera, camión, gorra Nike, chaqueta Adidas y ya, ¿no? Y un celular bacán. Y muchas cosas se quedan por fuera dentro de la palabra modernidad. Y en ese ejercicio ellos empiezan a dejar esos conocimientos, se van olvidando, se van quedando ahí, van abandonando el idioma, la nueva generación habla un poquito menos, los nietos de pronto ya no hablan. Eh, los tejidos, los tejidos pasan a tener una, un contexto cultural simbólico súper importante Uh, de pronto el abuelo ya no contó tanto bien qué significan los, los símbolos o los significados y para ser un poquito menos significados y más decorativos la siguiente generación es más decorativo la, la, la generación de ahorita teje y vende y pues no sabe ni qué significan las figuritas por ahí queda solo la abuela entonces vas viendo como esos conocimientos ancestrales que están ahí, que marcan una identidad una historia, un, una base, una presencia se pierden, se diluyen que nosotros dijimos, ¿sabes que Oye, esa vaina, pues ayudemos a promocionarla, o sea, revitalicémosla, ¿por qué no? ¿Por qué no? Realzarla, mostrarla, porque es como si estuvieran invisibilizadas, ¿ves? Están por allá. Y, y que no solo sean algo turístico, sino de transmisión de conocimiento. Y empezamos a montar un proyecto, así. El proyecto consiste en eso, en ubicar y en identificar a esas personas que están en estos lugares haciendo cosas como de su día a día, pero que en verdad están guardando un valor ancestral ahí, un conocimiento, y preguntarle si quieren compartirlo, si lo quieren dar a conocer, y resulta que cuando les decimos esto la gente dice, sí, yo quiero dar a conocer mi cultura, sí, yo quiero dar a conocer más, esto que hacemos, que es muy variado, y pues con esa cosa tan positiva, y bueno, listo, ya pues ayudemos a infundir esta vaina. En ese camino nos encontramos que no somos los únicos, pero eso está bueno, o sea que hay, gente, hay más gente que lo está haciendo, o sea que eso como que marca una ruta, como que está bueno. Y también nos encontramos con una super noticia, ya pensando más como corporativo, uno con esa mirada que tienes, como la cicatriz que te dejó trabajar en empresas, el mercado, pues resulta que el mercado también eh, en el mundo está creciendo de una manera muy acelerada, el turismo hablemos paréntesis, COVID, o sea, antes COVID, post COVID, vamos a ver qué pasa, pero el interés por las personas, eh, no solo este viaje turístico, cinco días, cuatro noches, todo pagado, hotel lindo y piscina, mar y me regreso en el avión, no, sino un turismo de gente que quiere estar en contacto con la gente local, en contacto con las comunidades, que quiere mirar, que quiere tocar, que quiere parar un momento, viajar lento, que quiere además dejar un impacto positivo en las comunidades o las personas que visitan, al ver ese crecimiento Y eso está creciendo así a un 8% anual Desde los últimos 10 años En Latinoamérica Y en los últimos 5 mucho más acelerado Entonces pues al hacer ese mix Dice oye eso está bueno Podemos empujarlo eh, Ya iniciamos la tarea Yo les voy a contar en otros videos más de eso Para no hacer ese tan largo Pero Pero resulta que después de la idea A empezar a ejecutarlo Y toca tarea así pues antes del COVID habíamos empezado, Natalia, digamos, que es mi amiga, hizo así en la idea, y eh, ella empezó, yo estaba por mi ruta, ya por la suya, y me dijo, oye, mira, he contactado a esa gente, he contactado a esos pueblos, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en el Perú y qué tal, y yo le decía, ¿en serio? Mm, a ver, cuéntame un poco más, porque yo tengo otra idea, le decía, pero estaban así como que alineaditas las ideas, no? dije, bueno, entonces hagámoslo juntos, eh, uh, me asimilé al, al plan, y el plan era pues ir a tocar puerta por puerta en persona antes del COVID. Y con el COVID pues se paralizó, pero todos nos mudamos al mundo virtual. Y pues resultó que eso es como beneficioso, ¿no? como más fácil. Porque coges a la gente, la llamas, hola, mira, estamos haciendo esto. Y así, oye, un montón de pueblos y personas súper interesantes. de pueblos es que yo no imaginaba que existían Guanayek en Bolivia, esto en el sur de Chile, es, habían eh, comunidades tejedoras de, de Ayacucho Woldan De las costas Pacífica colombiana eh, Ingué del sur colombiano Quichua No Quechua, Quichua Del Ecuador y así Y eso todavía para empezar Son muchos y, y cada historia, cada persona es una historia Por eso, como dice mi amiga Donde hay humanos Hay historias para contar y aunque suena como a frase así de eslogan, es, es totalmente real, pasa todo el tiempo. Nos hemos encontrado con cada historia, con cada cosa que hacen, uh, que eso merece contarlo, merece mostrarlo. Eso les quería contar. La segunda parte chévere de esto es como que es la, el efecto. Al empezar a hacerlo, oye, esas comunidades realmente... Dicen, oye, si yo quiero que me, me acompañes en esto, ayúdame, enséñame cómo se hace, eh, apóyame, ¿sí? ¿Les gusta la idea? Y, y ven en esta oportunidad como una puerta más, una salida más a, a generar ingresos que contribuyan a, al desarrollo de sus, de sus localidades. Pueden ser ingresos familiares, pueden ingresos comunales, pueden ser ingresos individuales, pero al final es contribución. Y... Y si tú quieres contribuir también, yo te voy a contar un poco más de qué se trata. Eh, nosotros, nosotros empezamos. Uy, se me unió alguien. A ver, quién se me unió? Yo dejé mi link ahí en el, en el Zoom. A ver si alguien se quiere unir. ¿Dónde está este Zoom? Espera. ajá Se unió Grupi. Eh, bienvenida. <ríe> Cuéntame, pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que estamos disponibles para todas las preguntas. Eh, y listo, listo, listo, listo, les voy cerrando el tema. Eh, palabras que me cerran con ese tema: emocionante, apasionante, sorpresa, mucha sorpresa, cosas que nos esperan, no espero, eh, mucho corazón allá ahí. Y hay una oportunidad de ayuda muy grande, así, de aportar, muy grande. Eh, a mí me gusta esa palabra aportar, si a ti te gusta la palabra aportar, entonces ya somos dos o tres o cuatro Y mm, eso es, volver a las raíces, reconectar con la fuente, realzar conocimientos que se están quedando tapados por la modernidad Volver a usar nuestras manos, nuestros ojos, conectar de corazón a corazón con otras personas que de otra manera no podríamos conectar y yo, yo tengo una queja, no una queja, pero un, una acotación. Cuando estaba en el colegio, o sea, ¿cuántas veces no tuvimos clases de algo parecido? No sé si con literatura y o con sociales o cosas parecidas que te hablan de comunidades o pueblos o cosas así o historia, ¿no? Y no queda pues en la imaginación y con la fotito ahí del, del libro y ahí queda. Pero muchas de esas todavía existen, tienen sus descendientes que están activos. Me hubiera sido genial. Pues ahora con la modernidad y todos los videos y todo, ¿no? Que uno tenga una sesión con el profe que te haga una conexión en video con una comunidad de, no sé, del Amazonas o del sur, del, del Chaco boliviano, que todavía hablan idiomas locales que ni le quiere saber que existen. Y, y hacer que eso que era teoría en el libro pues se vuelva una realidad, un contacto y que uno pueda preguntarle a la gente qué es eso, para qué sirve, ¿cómo hace eso? Total y tal. Esa es mi observación, ¿vale? Gracias por estar aquí, por acompañarme. Y ya que no te conectaste en el live y de pronto ves este video después. Déjame las preguntas, déjame los comentarios. Los comentarios son bienvenidos todos, todos, todos, todos. ¿Alguien por acá? ¿Alguna pregunta? Bye. Chao. ¿Sientes esos temblores? Vamos los zapatos.